Frank, hoy se tiene, vamos a permitirle que nos traigan el café para darle contenido ah, a esto. Si lo partieron en dos, a mí no que me toque media taza. No, no, no, no, no, no se no. te guardó a ti. Se reservó. Ah, se reservó qué a bueno. A ti. El, qué este bueno. cabecito Como... caliente. Frank, SENASA, ¿a qué entidad pertenece el SENASA y por qué existe SENASA? Senasa fue creada cuando se creó en el 2008 la, la Ley 8701, perdón, 2008, ¿no? 2001. 2001, cuando se creó la Ley de Seguridad Social A8701, sí. que además creó una serie de instituciones que son las instituciones rectoras del sistema.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 Eh, ya nos está indicando la música Una pausa okay. Vamos a ir a una pausa Y luego retornamos Ojalá ya Mercedes haya llegado Porque mamá merece lo mejor